Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de las cinco cosas que han cambiado en América Latina y que se han vuelto mal. Bueno, no solamente en América Latina, pero igual son cosas, cinco cosas que se han vuelto triste en un continente tan alegre como América Latina por culpa del COVID. Bueno, para mí no es la culpa del COVID, sino la culpa de las restricciones del COVID, que es otra cosa, porque el COVID en sí para mí es triste, pero es más triste aún lo que hacen los humanos. Pero bueno, es otro debate. Cosa número uno que ha cambiado y que no me gusta es el tapaboca que esconde la cara de la linda gente de América Latina y sobre todo pues sus mujeres. Pues qué ha pasado pues ahora en el exterior o en el interior se necesita un tapaboca. Bueno, felizmente en Europa quitaron el tapaboca en el exterior, pero yo creo que lo van a colocar de nuevo en el interior cuando llegue el, el invierno. No obstante, en América Latina desde hace ya año y medio, casi dos años, se necesita un tapaboca. Entonces, pues, ¿qué hay de peor que ni poder ver bien la cara de un humano? O sea, a un humano siempre le gusta reconocer, ver, pues no se puede. Y obviamente, hay, hay, habrá muchas lindas mujeres cuya cara lastimosamente ya ni se puede ver. Costa número dos, saludarse con un besito. En América Latina es un besito en la mejilla derecha. Y ya no se puede hacer, pues, con el COVID ahora es un hola. ¿Cómo estás? Pues no me parece tan chévere, era mucho mejor antes cuando se podía dar un piquito y sobre todo otra vez, <ríe> la chica es bonita y pues con los hombres también pues saludarse con la mano era un poco mejor ahora aún um, no sé cómo hacen pero no me gusta tanto cosa número 3 que ha cambiado que antes me gustaba pues sobre todo ahí como francés el, el latinoamericano el latino pues te invita más a su casa pues ahora con el COVID les da más miedo invitarte a la casa, pues por el COVID. Y entonces, si tienes la oportunidad de ir a una casa de alguien, pues lo que no me gusta es pues, gel y sobre todo a veces en los pies. Entonces, por ejemplo, aquí está un zapato, ¿a qué va a servir poner gel aquí? Pues igual son microbios sobre microbios, pues el gel va a quitar microbios, pero no creo que quite mucho. Bueno, no me gusta esa costumbre. En Europa no lo hicieron tanto, pero en América Latina lo hacen más. Siguen haciéndolo... Me pueden escribir en los comentarios si todavía lo hacen. Bueno, respeto a los que lo hacen, pero me parece un poco raro. Pues si pisas popo y pones gel, igual el popo es popo. Cosa número cuatro, los bares. Los, los latinos son muy rumberos, pero ahora les da más miedo ir a los bares. Está como... ¿Cómo decir? La esencia de ellos, la identidad de ellos, ir a los bares y bailar. Bueno, felizmente ahora lo hacen, pero se quitó mucho. Entonces la alegría ahí se va. Cosa número 5. Bueno, está casi relacionado con lo de los bares, pero... Cosa número 5, pues los latinos normalmente son gente alegre. O sea, que haya lastimosamente pobreza en el continente, atracos, corrupción. Pero ahora... Todos los temas se debaten sobre el COVID, entonces que murió, que la muerte, que vi en la tele, que las contaminaciones, que ahora estamos en pico, ahora estamos en la pandem pandemia, bla, bla, bla, bla entonces otra vez pues se quita la alegría del latino. El latino es un ser mucho más alegre que en muchos continentes y ahora pues, pues no todos obviamente pero ya como que les da más miedo. Y si les da miedo, pues lo hablan y se quita la sonrisa. Bueno, igual no se ve con el tapaboca pero igual se quita como la alegría y se transforma en miedo. Estas fueron las cinco cosas del COVID. Eh, bueno, otra vez yo vivo tranquilamente. El COVID no me hizo cambiar nada. En mi vida nunca he comprado gel hidroalcohólico, nunca lo compré. Pues respeto a los que lo hacen, pero no creo que eso me ayude en mi vida. Igual... Felizmente ya se ha demostrado que eso es triste el COVID pero no se ataca a la gente joven porque hace mucho hice un video que, ay cuidado que te puede pasar algo, no, no me puede pasar nada, o sí me puede pasar algo, pero bueno se llama el destino, se llama la vida, la vida es aceptar la muerte, espero se vaya la, la pandemia, ya ha bajado mucho en Europa. Ahora están como manipulando para vacunarse. Bueno, no tengo nada contra los vacunados, incluso estoy vacunado. Pero digo manipular porque ya las olas de muerte han bajado mucho. Ahora solo hablan de contaminados asintomáticos. O sea, contaminados sin sentir nada ya no es tanto enfermedad. Bueno, <risa> no quiero hacer un debate sobre ello. Pero que viva la vida y que espero que cuando se vaya el COVID y sobre todo se vayan esas restricciones porque la gripa seguirá normalmente. Pues eh, espero que vuelva la vida como antes y que los latinos vuelvan a ser chéveres como antes. Bueno, siguen aún más chéveres que los europeos, pero qué tristeza de esas cinco cosas. Bueno, hasta luego.